quieres llegar con tu mail a cualquiera de tu cliente objetivo esté donde esté y a través de linkedin vamos a ver cómo funcionan los mails sponsorizados de linkedin hola mi nombre es juanjo Juangual, estás en plan de enfoque apúntate aquí suscríbete y ahora vamos a ver directamente al grano en linkedin previamente tienes que haber abierto una, una cuenta de publicidad a través de la cuenta de empresa doy por hecho que ya lo tienes y vamos a ver paso a paso cómo identificar cómo llegar por mail a ese cliente objetivo primero tienes que saber quién es ese cliente objetivo o sea quién es tu buyer persona una vez identificado tienes que crear un mensaje en el ejemplo que voy a poner voy a hacerlo servir con mi nombre como consultor de marketing genero ingreso a mis a mis clientes y lo que voy a hacer es identificar a quién tengo que llegar en mi caso sería CEOs de mi zona de influencia Mallorca en España u otros y simplemente enviarles un mail por si quieren eh, hacer un plan estratégico con algo que darles a cambio por ejemplo un, un libro que tengo sobre 100 eh, ejemplos de cómo crecer con técnicas de growth hacking vamos a coger ese ejemplo y le vamos ya con el pantallazo espero que te sirva y siempre te servirá si lo pones en práctica que es como se aprende adelante con linkedin bueno manos a la obra en primer lugar, tenemos que tener nuestro, bueno, nuestro muro de LinkedIn, tal cual lo veis, y en la parte donde sale productos, en la parte de la derecha, estamos haciéndolo desde un ordenador. Entonces, eh, ir a la parte de publicitar. Insisto que supongo que habéis creado una cuenta publicitaria desde la página de empresa. Ahora se abre la página de publicitar. Veis aquí publicidad, páginas de empresa, donde podéis crear una o crear anuncio pulsamos en crear anuncio y ahora se activarán las cuentas de empresa como veis aquí hay varias cuentas de empresa voy a abrir cualquiera desde esta la de agn marketing consulting y ya tenemos la cuenta abierta la cuenta de eh, de, el, de linkedin para hacer sponsorización vamos a ver cómo se nos da el tema creamos una campaña parte superior derecha empezamos a crear eh, una campaña podríamos crear un grupo de campañas pero bueno al principio automáticamente nos explica un poco eh, cómo hay continuos cambios seguramente cuando tú veas esto ya habrá cambiado porque linkedin está la verdad es que está haciendo muchos cambios ahora mismo está empujando sobre todo el tema de los grupos vamos a ver cómo acaba el tema veis hay tres opciones la primera es promocionar un contenido con publicidad segmentada o sea el típico post que va a salir publicado en el tipo de cliente que tú le digas otros son anuncios de texto la verdad es que funcionan poco son anuncios que salen en la parte derecha del muro y es el tercero donde nosotros queríamos llegar mensajes email patrocinados lo pone quiero enviar mensajes segmentados directamente a las personas más relevantes para mi empresa seleccionamos esta parte el número 3 estamos en la parte de hacer publicidad y ahora elegimos el tipo de anuncio que queremos publicitar en este caso vamos a poner el nombre de la campaña vamos a ponerle pues eh, captar leads captar leads vamos a poner en grupo de campaña pues la activa idioma del público objetivo aquí empezamos a segmentar vamos a poner español y lo que queremos es eh, en primer lugar dirigir a las personas a un sitio web o contenido que es lo que yo voy a hacer o también Podríamos recopilar información de posibles clientes con los formularios de generación de contactos de LinkedIn. ¿Qué hace? Bueno, realmente lo que hace es convertir a los posibles contactos en clientes. Lo que hace es coger los leads, coger los datos, recopilar información completa y detallada de esos contactos y bajándote como si fuera un captador de leads. Eso. Nosotros vamos a la primera opción que es la de dirigir a las personas. A los miembros a la página de destino donde nosotros queremos llevarlo ponemos y hacemos siguiente estamos ya en la parte de la creación de la campaña el remitente sí que tiene que ser una persona en este caso si fuéramos varios los administradores de la empresa saldríamos varios aquí solo salgo yo Juan Juan Manuel garcía que soy yo y en este caso seguimos hacia adelante elegimos la persona introducimos el nombre del anuncio que sería en este caso plan de enfoque así lo voy a llamar voy a ver Voy a enviar un mensaje para que se baje el libro que es de 99 hacks, como ya he dicho anteriormente. Plan de enfoque. Hemos puesto el nombre, seguimos adelante. Como veis es todo muy intuitivo. Y aquí ya empezamos a escribir el asunto. ¿Mm? En este caso vamos a poner como asunto eh, un, bueno, pues por ejemplo, eh, ¿sabes? Eh, Quería que vieras no, técnicas de Growth Hacking, las últimas técnicas de Growth Hacking. No sé si es efectivo o no, pero el, el, el tema de este, de este tutorial rápido es que simplemente eh, veáis cómo se hace la verdad es que no sé si voy a arrancar esta campaña o no lo importante es saber cómo se hace bueno en este, en este texto de mensaje veis aquí donde vamos a escribir el mensaje podemos insertar campos personalizados en este caso yo haría lo siguiente hola espacio y vamos a escribir el nombre de la persona con lo cual queda personalizado y el mensaje quedará bastante bastante bueno ya se sabe que pone que será publicidad pero por lo menos quedará bastante personalizado eh, Creo que, voy a escribir el, el texto, creo que ah, creo que este eh, PDF sobre técnicas de crecimiento avanzado en marketing, vamos a poner por si acaso no lo saben lo que es, vamos a poner Growth Hacking, Growth Hacking. Pueden ser interesantes para la, la vuestra. Eh, eh, te, te doy un... Eh, si os interesa, podéis link, podéis hacer, podéis clicar, podéis clicar aquí para bajaros el pdf 99 técnicas de growth hacking este es un poco el, te el texto técnicas de growth hacking vamos a, ver, vamos, a, vamos a intentar atraer ya sabéis el tema de aira atraer eh, interés atención interés deseo y acción así vamos a llamar la atención eh, que son técnicas usadas por esta vez las técnicas de crecimiento avanzado en marketing pueden ser para vuestra. Si os interesa, para vuestra empresa se entiende. Si no, no tiene sentido para vuestra empresa. Han sido usadas para llamar la atención por Dropbox, AIBNB, bueno, Netflix, etc. La verdad es que es verdad, son técnicas que se usan en muchas de las empresas. Eh, pues nada, aquí tenemos el texto. Vamos a añadir eh, simplemente aquí un, una dirección: plan de enfoque.es, que se dirige al chatbot donde se le entrega. Eh, bueno, vamos a decir aquí muchas gracias, Correg vamos a corregir los errores pdf vale plan por punto es y ahora aquí muchas gracias y un saludo gracias vamos a generar si necesitáis eh, alguna información de marketing dais al alguna información de marketing quedo a vuestro quedo a vuestro quedo a vuestra disposición Muchas gracias. Como veis, simplemente eh, lo estamos haciendo un poco rápido. Espero que valga la pena, ya que estamos. No vamos a añadir un, un pie de página personalizado, aunque existe la, la, la, la opción. Aquí en la parte derecha, como veis, él explica, LinkedIn explica qué recomendaciones da. Siguiente. Y ahora sí, es donde ponemos la página de destino, que es la que hemos dicho antes. La volvemos a poner de enfoque.es. Hay que poner HTTP http dos puntos de enfoque vale botón de llamada a la acción más información me parece correcto hago eh, haz clic agregamos el anuncio de banner es opcional en este caso no vamos a poner una imagen estamos insisto enviando un mensaje que tiene como como que sería a través del email o sea no hay eh, no hay nada vamos a poner aquí más información más información hacemos siguiente hemos guardado el anuncio y ahora vamos a poner siguiente estas son las últimas técnicas de road hacking anuncio en revisión lo están revisando y iríamos a siguiente a decir qué público queremos en este caso qué ubicaciones queremos segmentar bueno en mi caso vamos a poner palma y alrededores Estoy en mallorca en baleares para hacer una gestión rápida y aquí podríamos segmentar por nombre de la empresa sector de la empresa tamaño de la empresa cargo función laboral seguidores de la empresa edad sexo grupos contactos en la empresa antigüedad universidades disciplinas académicas como veis es un elenco importantísimo y aquí tenemos habilitar la expansión de público que lo que hace es eh, coger elementos similares y igual que Facebook, aquí lo, en la parte derecha como veis va a poner cada vez que pongamos un filtro va a decir a cuántas personas llega este este filtro en este caso vamos pudiéramos poner por ejemplo director vamos a poner los cargos eh, ya vienen proyectos director de vamos a poner por el director punto entonces, algunos, podemos añadir algunos más, como por ejemplo, consultor de gestión empresarial, asistente de dirección, eh, bueno, en principio salen más de 7.000 miembros de LinkedIn con este cargo en la, la zona que yo le he dicho. Podemos habilitar la expansión de público que aumenta el alcance de la campaña al mostrarla a personas con unas características similares. Y ya está. Siguiente, ponemos los datos y le ponemos el coste el pago por cada mensaje email patrocinado, el coste por sending, el coste por envío, el gasto diario real de tu campaña, puedes poner desde 10 euros, vamos a poner 10 euros, la puja recomendada lo dejamos en 0.06, que es la recomendada, y ponemos el comienzo y atención, hay que mostrar el final, el truco, ¿Cuándo acaba esto. Bueno, el comienzo comienza ya y esto acabará pues si eh, hoy estamos a 31 o pues estamos al día de agosto, pues se eh, puede acabar pues día 28, pasado mañana. Euros, optimizar el rendimiento y atención, lanzamos campaña. Y así todas las, todas las personas que tengan ese cargo van a recibir ese mensaje. No esperes más. Empieza ya con esa manera de llegar a tu cliente final a través de sponsorización de mails a través de LinkedIn o email. Espero que te haya gustado. Suscríbete. Aquí tienes dos vídeos más de referencia por si quieres apuntarte a ellos. Chao.